Morena Real, mi papá no para de chantajear y extorsionar. Una de las peleas que más llamó la atención esta última semana fue la que se dio entre Morena Real y su padre. En realidad el descargo fue solo por parte de Morena quien acusó a Jorge Real, su padre. De no ayudarla en los momentos difíciles, de ser un mal padre y de privilegiar a sus gatos por encima de ella haciendo referencia a las mujeres del conductor. Lo cierto es que mucho se habló acerca del motivo por el cual Morena salió con los tapones de punta contra su padre. En la última edición fue la revista Pronto la que contó su teoría.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 Mientras Rial le recriminaba haber dilapidado sus ahorros de esa manera, ella le aspectó a su padre que siempre le cortó las alas para crecer en su carrera como cantante o como participante del bailando, agrega la revista. ¿Qué? Ante esta denuncia, fue la propia Morena la que salió a negar que ese haya sido el motivo de la pelea con Rial, aunque sí admitió la crítica situación de su suegro.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 Una vez aclarado eso, Morena volvió a las redes para dirigirse a su papá, lamentablemente en el medio, mi padre no para de chantajear y extorsionar a la gente. Para cosas importantes que lo necesité no estaba, pero para extorsionar y generar miedo sí aparece rápido. Y siguió. O empiezo yo a decir a quién le pediste 60 mil dólares por no difundir una foto, eso es extorsión. Y siguió, la ayuda más importante que tiene mi novio soy yo en este momento tan difícil de la vida que le está tocando pasar, dijo después, y añadió, ellos salen adelante solos enfrentando esta difícil situación y me tienen a mí a su lado con lo mejor que puedo darle. Sin dinero ni abogados ni poder. Solo apoyo y amor. Según la joven de 19 años. Jorge quiso extorsionar a su propia hija y eso la hizo enojar y hacer catarsis contra él en la red. Además, volvió a amenazarla al decir todo lo que falta que se enteren del peor de todos. Basta de calumniar y difamar a la familia de mi novio Jorge Arrial, le ordenó. Hasta acá, llegaron los mensajes más suaves. La dureza de Morena se haría sentir después. Desde que tenés plata te la crees más. Acordate que saliste de Munro, querido. Y todo lo que tuviste que hacer para hacer la mierda que eso es hoy y acordate que vos también estuviste varias veces en el calabozo por hacer quilombo y demás, así que no sigas porque esto viene para peor, amenazó. Una pelea que parece ya no tener retorno.